¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a una nueva edición desde el quincho. Estamos en vivo, como siempre. Estábamos sacando la botella y ya se enoja el director. ¿Cómo le va, Massimo? Muy buenas noches, eh, como corresponde, ¿no? Una cuestión de... Eh de jerarquía, es así, primero Rubén Dafar, buenas noches ¿eh? Después, nosotros vamos a a la trayectoria hierarquía? no ah, a la edad, no, no, no es, te es una cuestión cronológica bien? ¿eh? es una razón? cuestión jerárquica bueno, se de... arranque hablando dos, por eso, ¿eh? Ahí bien, damos, soy, es soy soy el, el mayor bien. de la mesa sí señor, <ríe> sí, señor, muy bien así que eh, vamos por ese lado bueno, aquí estamos en eh, Aldea Brasilera por primera vez, por lo menos nosotros transmitiendo de ese lugar y bueno, y desde un lugar, yo diría, emblemático, eh, histórico de esta localidad. Eh, y bueno, y que hace, por supuesto, eh, no solamente a, a esta localidad, sino a la región. Y sabemos al turismo y demás, hay un montón de elementos, pero lógicamente no lo vamos a comentar nosotros. Va a estar gente que nos va a estar comentando sobre esto. Exacto. Bar Comedor Múnich, de una aldea meca, brasilera. Una meca gastronómica aquí en la aldea a la cual hoy tengo el placer de conocer, aparte acompañado de buenas, de, de buenas personas. No solamente los que acompañan aquí delante de cámara, como siempre el saludo a manos mágicas a Claudio Luno, a Luna, sino también hay un fotógrafo especial. Y a su vez, coméntelo usted porque son amigos de la casa. ¿A Pereira? Además, a verdad, además, además, además están ya saliendo en vivo por este FM Litoral, están por FM Esperanza en Viale este Tomás la, los caminatos los caminatos ya lo vamos a tener acá también hablando no Por, vamos a hacer yo qué pasó recién este sí sí detrás Ojira, de cámara. no sé si se va a poder sentar ya pasó con, una, con un balón eh, miren no... lo que dice ahí cancha de Boche y Villar eh. estará la cancha de bocha todavía seguramente digo, yo seguramente no pero bueno eh... Como para completar ¿no? esta introducción, la alegría inmensa que tenemos hoy de estar en esta meca gastronómica aquí en aldea brasilera, como decía Rubén Dafa, como decía Sergio Ante Moreira, hoy con un programa súper especial para nosotros, pero que también viene de la mano de eh, algunos condimentos. ¿Es así? Exacto, también vamos a tener la presencia de la gente organizadora de la Tractor Fest, eh, que es importante. ¿no? Pero como siempre, los cinco minutos lo dedicamos a hablar de política. Arranquemos. Bueno. ¿Dónde arrancamos? Arranque usted, que es el político. A ver. Ah, Me toca a mí. Bueno, eh, ¿qué decir de política? ¿no? Siempre novedades en el plano político provincial. Aunque pareciera extraño, eh, fuera de la estructura oficialista del borretismo, ¿quién es el peronista que más moviliza? Mi amigo el Pat. Se anima a decir su amigo. Pero por Muchos supuesto, que lo desconocen hoy, yo no lo, Sergio lo conozco. Ribari, eso no no lo porque vaya a ser candidato, pero yeah. por lo que está generando fuera de la estructura, ¿no? Del gobernador Gustavo Bordet, que eh, por ahí lo charlábamos fuera de cámara también con Dafar, Es una movilización más bien kirchnerista, ¿se puede entender, Rubén? Uh -huh. Pregunto, una pregunta técnica. ¿Puede ser candidato o no? A gobernador seguro que no. No, no, no. ¿Pero no, no, no, otro no, no. cargo? Es una buena pregunta. Porque si bien es cierto, tiene una sentencia en contra, pero la sentencia no está firme no todavía. No está firme todavía, exacto. Entonces, Hasta que se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia dice usted. Exactamente, por ¿Cómo? eso pregunto: ¿puede ser candidato o no? Sí El que puede que... ser, si no tiene condena firme. Claro, también El puede ser. Cada día se convence un poquito más de que va a ser candidato Rogelio Frigerio, que se ha sacado la foto con. Horacio Rodríguez Larreta, más 150 dirigentes a nivel nacional, pero no garantiza de que vaya a jugar en ese espacio para la posible, y lo hago entre comillas, interna del PRO a nivel nacional. Juntos, pero del PRO. Juntos, pero separados, o sea, eh, pero también hay que decir, Macri será candidato a presidente, Larreta será candidato a presidente, Morales será candidato a presidente. Vamos Mire, a ver. Eh, ayer estuvimos en un especial desde los estudios de micrófono digital con... ...un empresario amigo, Héctor Laca... ...en una actividad solidaria que nació desde los micrófonos desde el Quincho... ...una institución educativa va a viajar a Laguna Larga... ...financiado por una actividad solidaria que también surge... ...de la iniciativa de este programa... ...¿y quién lo estuvo visitando a este empresario? Un senador nacional, ¿eh? también estuvimos hace días con su hermano en la rural... ...estamos hablando de Alfredo de angeli ...no trascendió, primero porque Moreira estaba de viaje en Buenos Aires... Los dos son amigos de Moreira, pero ¿qué pasa? Están en un proyecto a nivel nacional para algo vinculado a la biotecnología que utilizan ¿no? en esta este, agroindustria que Hay un proyecto que ya entró en la Cámara de Diputados, por eso vinieron a asesorarse también con estas industrias, y pasaría a senadores ahora, pero con algunas modificaciones va a llegar ya a senadores. Sí, pero ¿cuál es el dato que se le escapa a LACA en el testimonio? Entre charla y charla es un proyecto que va a potenciar probablemente la posible candidatura a presidente de quién. Ellos lo charlaron en cuestiones privadas, pero en el testimonio de la ACA que quedó eh, claro. Mauricio Macri, presidente 2023, por lo menos candidato. Es la línea que, por lo menos, está trabajando la de Alfredo de Ángel y que sería interesante poder consultarlo. Bueno, poquito. hoy lo que, lo, que se, lo que se está diciendo ahora es que a nivel nacional se van a eliminar las pasos uh -huh. Esto es una... El peronismo lo está diciendo y lo está analizando. Lo está ensayando, podríamos llegar a decir Exacto. en Exacto. Es claro. Y eso me decía hace un ratito un abogado, antes de salir al aire, un abogado politólogo, me decía que entra Ríos eh, está adherido a esto de las pasos, uh -huh. Pero si quiere modificar, tiene que hacer un proyecto y mandar a la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se ordenaría la lista, por ejemplo, de Juntos, si no hay internas entre construir y el frigerismo? que hace construir y que hace frigerio para Pero y ese es el negocio del peronismo, van a tener que ir con lista separada. ¿Eh? A río revuelto pescado. De... Ah, bueno, Pero los arreglos también pueden llegar. Pero claro, Una gente que arregla digamos de acuerdo a cómo viene la mano con las encuestas o los posicionamientos, ¿no? Y de hecho, si hablamos de posicionamiento, esos posicionamientos sin interna me lo dijo Solari el otro día, la interna en Junto por el Cambio, ya fue. ¿Y si? Él me dijo, la interna ya fue. El veredicto ya se dio, hoy por hoy, y no ha cambiado nada para que esto sea diferente, Frigerio sigue siendo el hombre el candidato. que mejor está posicionado. Usted dice, Frigerio, el 60%, construir el tercio que le permitió a, en este caso, el exintendente de... Eh, Chajarí, estamos hablando, ¿sí? Hoy... Yo, yo entiende que esos guarismos no se han modificado ¿Mm? y por eso es que él pega el salto, podríamos llegar a decir ¿Mm? o se alinea con el frijerismo algunos dicen que a muy bajo precio, diríamos claro <coughs> hubo un par de fotos algunos acusan a eso eh, digamos de, de, de gente de María Grande que a mi entender no tiene demasiados votos que fue a sacarse una foto con con Frigerio y eso influyó para que Solari decidiera dar el salto Solari él me dice no, no fue eso fue que yo eh, digamos hago una, una evaluación y entiendo que el, digamos el, el, los votos no se modificaron respecto a hace un año y pico atrás. Por lo tanto, bueno, eh, pragmatismo puro... ...no no me lo dijo de esa manera, pero me lo dio a entender... ...pragmatismo puro, voy con el que, que va de ganador. Exacto, por ahora Frigerio no reparte nada, lo único que reparte es foto. Nada más, esa es la verdad. Pero las bases en algunas localidades saben de que tienen la impronta... ...de que hay que consensuar, que hay que unificar... Ese posible adelantamiento también sigue marcándonos la posibilidad de apurar los tiempos. Hasta diciembre el gobernador está tranquilo. Sí. Sabe que tiene tiempo, lo apura, lo ajusta un poquito al mundial que arranca el 22 de noviembre. Exacto. Y después de ahí todos vamos a estar seguramente pendientes de lo que suceda en Qatar. Pero en el mientras tanto, la política ¿eh? se va a estar preparando para que posiblemente febrero, marzo, abril haya elecciones. Bueno, eh, vamos a un pequeño corte y ya nos metemos de lleno. Estamos en Aldea Brasilera. Ya volvemos. Investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT. Evolución infinita.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 Con la participación de intendentes e intendentas de Santa Fe entre Ríos y Córdoba, se realizó en Santa Fe el Encuentro Federal de Obra Pública en la región centro. El ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis, el gobernador Omar Perotti, el titular de Lenosa Enrique Cresto y el intendente de Villa María Martín Gil fueron expositores en los paneles principales de la jornada. Cresto destacó la impronta federal de la obra pública y la importancia de esta herramienta para la generación de empleo y reactivación económica. Más allá de las ideologías políticas, más allá de los modelos de país, este es un modelo federal y hay que cuidarlo, un modelo federal donde están incluidos todos los argentinos y un modelo federal donde hoy todos los municipios tienen la posibilidad de tener obras de nación y eso hay que cuidarlo para que tenga continuidad. En OSA. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, seguimos, señoras y señores, desde Bar Comedor Múnich, y estamos con la dueña de casa, Rubén. Exactamente, en ¿Eh? esta oportunidad, sí. sí. ¿Eh? En esta oportunidad, sí. Sí, señor. ¿En, en algún momento, Irene, ¿usted fue cocinera o no? Yo fui la cocinera toda la vida. Ahora, en los últimos años, el equipo ya trabaja solo. Pero desde que iniciamos, yo fui la cocinera. Mirá vos. Yo soy hija de cocinero, ah. estudié, y bueno, y siempre hasta hará cuatro años que, que delegué en las chicas. Pero siempre era la cocinera, sí. Irene dice, desde que nació, ¿cuándo nació esto? Vamos a contar un poquito la historia. Mi esposo, uh -huh. pero nació de soltero en 1970, uh -huh. en un local alquilado que está acá enfrente, y en el 73 inauguró esto, uh -huh. que era muy poco. Y bueno, con los años, en el 87 inauguramos arriba el comedor. Uh -huh. Antes era un bar, un lugar uh -huh. para la familia, con uh -huh. pool, metegol. Siempre con el nombre de Munich. Siempre, siempre uh -huh. Munich. ¿Cuál cuál? Bueno, ¿Por qué el nombre? Múnich. Bueno, ¿De dónde ese salió Munch el descendiente nombre? De, ese? de alemanes. Y bueno, había un sacerdote que mi esposo le preguntó cuál podría ser el nombre. Ah, algo tradicional. Es Múnich. Qué lindo. Sí. Lo re veíamos recién cuando empezamos el programa y, y nos cargábamos entre nosotros. En uno de los vidrios dice cancha de bocha y billar. Claro, Esos fueron los eso pobresos, lo, ¿no? lo que había. Lo que hoy es la, la cancha claro, de padel bueno, techada eran dos canchas de bochas pero después pues se dejó de jugar y fue el furor del pádel hace muchos años y esta es una de las pocas canchas que quedó de, de las ahora está muy de moda el pádel, ah, sí, pero se había, se había terminado, pero acá siempre quedó acá también se hace voley para las nenas en la cancha de ah, qué lindo, qué lindo ¿no? por la tarde es voley para, para las chiquitas eh, pero además veíamos por ahí eh, que han pasado otras actividades relacionadas con el deporte, por ejemplo el boxeo, sí antes, en la parte de arriba antes que sea el comedor, tenían un gimnasio uh -huh. venía un señor de Paraná y entrenaba a los chicos y se hacían peleas uh -huh. donde hoy era el salón del fondo uh -huh. se hizo durante bastante tiempo el señor era Mati que era uh -huh. muy conocido sí, muy. Sí. y bueno, y esas son fotos de los boxeadores que, que eran los créditos de acá uh -huh. allá tenés fotos de la cancha de bochas también y uh -huh. y ahora era... recorríamos la, la foto y que ¿Qué cantidad de personalidades que han pasado por acá, no? Yo siempre digo que no somos cholulos, porque no hay fotos de todo. ¿no? Y, pero mucha gente, y mucha gente que viene de forma particular y uno no tiene por qué molestarlo. Porque claro. viene como clientes, entonces no, nosotros no... Hay personas que sí, que le hemos pedido fotos, viste, todas, pero otras no. Y hoy las fotos son los celulares para las redes sociales. ¿no? Y, enseguida y, enseguida y enseguida están. Y enseguida están. Por ejemplo, este año nos visitó Jorge Rojas... Uh -huh. Muy amable el día de la. él estaba parando en un chalet acá, el día de la goma, nos visitó Jorge Rojas, una persona muy amable. Le pedimos que él coma tranquilo y después teníamos una foto. ¿viste? Ningún Tuvimos. problema. Ningún problema. Y así. ¿Qué, Iván... dice, ¿qué dicen los artistas que vienen y, y, y disfrutan de esta gastronomía tan nuestra, por claro. así decirlo, no? Quedan sorprendidos sí. principalmente. En YouTube todavía está el programa cuando vino Iván de Pineda que hace esos uh -huh. programas y él sigue mensajeándose con mi hijo pero sí. mira vos. dice que va a venir a una de las fiestas de cerveza que, que hace Ezequiel en su propia cervecería que nos va a visitar en, en cualquier momento pero sí y tenemos ¿viste? un montón de amigos que son periodistas que son de años que son periodistas bien y nosotros venimos culpa de Rinaldi. ¡Ay, ¿tío? claro! <risa> sí. Un gran Rinaldi, amigo de la casa, ¿no? Claro, sí, por supuesto. De sí. años. De años, y Patricia es como mi hermana. Así que, de años. Nosotros somos un grupo, Santiago, Juansi sí, el creador de la Tractor Fest, y otro matrimonio más, que siempre estamos juntos. Juansi sí que va a venir dentro de un rato, porque una de las cábalas que tiene antes de hacer la fiesta es venir a cenar a Múnich. Claro. Y dicen, los tres. Ah, los tres. Los tres. La de Juan, yo y Juan. Hace, Pero qué lindo, ¿no? De hace un montón de años. Si tenemos que hablar de la especialidad un poco de, de Múnich, eh, ¿de qué hablamos? En cuanto a gastronomía, por supuesto. Nosotros, para la gente que es habitual, la mm. gente de los pueblos, de la ciudad... Lo tradicional es la parrilla. El turista busca la comida alemana. Nosotros en la comida alemana tenemos un montón de cosas, por ejemplo el chucrú, los pirop, el codillo, que es un plato muy especial alemán, que debemos ser uno de los pocos que hacemos ese plato, y distintos tipos de salchichas así. Pero en general, la gente local viene a comer... La parrilla, asado, cerdo y pollo. ¿Y o se lechón. sigue haciendo lechón al claro. horno con papo y batata, ¿no? Sí, o lechón con filser, claro. Sí, claro, sí, eso pero lo hacemos los sábados solamente, ¿viste? No, no se puede tomar. Buenas noches, sí. va cayendo gente al baile. <risa> cuando, Estamos hablamos, cuando hablamos de gente local. ¿A qué nos referimos? A la gente local de la provincia. a local claro, de la Paraná región. claro. Paraná y la zona. Y la zona. Nosotros tenemos uh -huh. muchísimos clientes de Santa Fe, uh -huh. muchos clientes de Rosario, principalmente en motos, los rosarinos. Uh -huh. El día de los rosarinos es el sábado que vienen en motos, uh -huh. generalmente. Al mediodía. Al mediodía, a veces hay 30 motos, 20 motos. No solo de Rosario, sino de, de los alrededores también, uh -huh. o de acá de la provincia. Pero es como un punto de encuentro. Uh -huh. O los jeeps también, los autos antiguos. Muchos sábados vienen los autos antiguos que salen a dar vuelta y después paran acá. Y cuando es? hablamos de turismo un poco más lejos, ¿de, de, de dónde, digamos, ha venido gente a visitarlo nosotros tenemos gente de muchos lugares del mundo. Uh -huh. En forma especial, hace años, bajo del colectivo, una pareja de polacos, uh -huh. y vinieron acá, no hablaban español. El hombre sí hablaba algo de español y nos hicimos muy amigos. Y todos los años viene alguien de esa familia a visitarnos. Uh -huh. Que son, vienen sobrinos, la señora, él ya no viaja, pero siempre estamos haciendo. Y tenemos clientes, por ejemplo, hace nueva sabia de Francia, de Alemania, uh -huh. eh, clientes. Además, a veces porque charlamos, pero otras veces uno escucha que hablan otro idioma, pero tampoco si la gente no es accesible no se le pregunta de dónde claro, son. Sí, sí. ¿sí? Pero sí, en general, y también, bueno, gente colombiana, venezolana, pero ellos ya viven, se ve que son gente de acá. Y de Estados Unidos también. Mm. Pero veo... Al decir bar comedor Múnich, ¿el bar sigue funcionando? casi no, porque casi no, no. lo llenamos de sillas, de mesa. ¿Pero claro. un sábado al mediodía se puede venir a tomar el vermú? Sí, sí, se puede tomar el vermú, pero antes se jugaba al truco. Claro. Y eso ya no ya no lo permitimos más. porque... ¿Y el bar lo atendieron ustedes? ¿Vos y tu marido? Eh, mi marido sí, yo siempre a la cocina y después está mi hijo menor, está. Y si no cualquiera de los, de los chicos que trabajan, ¿viste? Eh, a ver qué dice. Ah, ah, el número bien. para reservas que me lo da acá 3434 34, 34 70, 24, 71, ¿no? Sí. Por WhatsApp o por, o por llamadas Bueno, después están la, Incluso ya pusimos las redes sociales la, lo, lo que es, ¿no? Eh, Múnich con sus cosas eh, ¿Qué días tienen abierto acá? Todos los días, menos los martes Ahora estamos en temporada De chicos de las escuelas, Así que dos veces por semana Seguro que hay colectivos con chicos son chicos que salen de día de campo, ah. eh, chicos chiquitos, tercer grado, segundo grado, y van al predelta van a andar en carro y después almuerzan acá. Esta es la temporada de los chicos. Y los fines de semana siempre hay excursiones sí, de sí. distintos lugares. ¿Qué capacidad hay acá con el salón de arriba? 150 personas. Y muchas veces hay que hacer doble turno, ¿no? El fin de semana, los fines de semana hay, hay doble, doble turno, turno, sí. sí. Uno temprano a las 12, 12 y media, y el otro a partir de las 14. Yo la última vez que vine fue el Día del Padre. Uh, uh -huh. ¿Sin reserva? Eh, con, reserva. <risa> con reserva. No <risa> vinimos con reserva, claro. pero realmente estaba muy lleno afuera. Claro. ¿Eh? Era un día lindo, estuvimos al sol, comiendo al sol, Qué lindo, ¿no? pero estaba realmente mucha gente. La característica también de acá es la comida casera. Sí, Ella sí. hablaba del chucrú. Todo lo hacen ustedes. Todos los escabechos y todo, menos los fiambres. Antes hacíamos los fiambres, pero ya no se puede ya no se puede hacer más eso y ya estamos grandes. Ese, y no, y el, el otro tema, la, la, la propia cerveza que tienen. Sí, esa la hace mi hijo Ezequiel, él tiene su propia cervecería. Y en el último encuentro de cerveceros sacó el, la medalla de oro, la mejor cerveza negra. ¿A la y, mejor cerveza negra? Sí, y la, ah, y la medalla de bronce, la mejor cerveza rubia de trigo. ¿Y cuánto hace que tiene la cervecería? Yo creo, son más de 10 años, pero no recuerdo. Mira, Él, lindo, él ¿no? tiene la cervecería, él tiene su propia cava debajo, y ahí era la escuela de alemán. Ahí es donde, porque acá había escuela de español y de alemán. Y esa era donde está él, era la antigua escuela de alemán. Pero, mira, qué lindo, ¿no? Sí. Qué, qué, cuántas historias, ¿no? Qué... qué... ¿Qué hecho lindo te marcó en la vida acá, detrás del mostrador, detrás de la cocina? ¿Algo que te hace emocionado? ¿Viste? ¿Hay algo que le llega al corazón a uno también? No, pero son muchas cosas, porque nosotros hemos hecho desde los bautismos de los chiquitos, uh -huh. imagínate yo hace 40 años, estoy acá, 42 años mi esposo 50, hemos hecho el bautismo del chiquito, la comunión se casan, y le hacemos el civil antes hacíamos la fiesta pero ahora ya no hacemos más fiestas entonces son generaciones que son son clientes nuestros entonces mucha gente mucha gente que va y el, al tiempo regresa son, son cosas muy emocionantes o gente que viene de afuera y después te manda gente y la... ¿Qué te enseñó la vida acá? Porque vos tenés toda una vida acá. La vida, en este momento yo pienso que la vida es para disfrutarla. Que cuando vos puedas salir a comer, no lo dejes para... Te digo a comer porque es este sí, caso. Sí. No lo dejes para más adelante, porque tiene que ser hoy. O podés viajar, o podés disfrutar, o podés ir a la plaza, pero tiene que ser hoy. Eso hoy. es lo que pienso no hoy. No lo dejes para mañana. Lo tenés que hacer hoy porque la vida se va. Es, es mi filosofía de, de este momento, que hemos pasado por un montón de cosas mal ahora, pero bueno, hay que disfrutar. Y si te invitan, decir vamos a comer a Múnich, decís, no, el mes que viene. No, vamos, vení, vamos ya. Vení, pagá con tarjeta y andá. Y fundamentalmente sí, con la familia, ¿no? Claro, con la familia. Viene mucha familia, ¿no? Sí, la mayoría son, son familias. Familias y grupos de parejas jóvenes que me llama la atención. Hay muchos jóvenes que son clientes aquí. Claro, les gusta salir y todo lo demás. Claro. Bueno, eh... no decía para redondear, ¿no? Se da una particularidad, ¿no? Que el comedor es tan o más conocido que la propia localidad. Claro. ¿eh? Que en muy pocas oportunidades se da eso, de que un lugar en particular sea más conocido que la propia localidad. Claro. Y en este caso se da, ¿no? Claro, acá ahora es municipio, pero claro, era una eso. aldea muy claro, pequeña. Claro, por eso. Y, eh realmente, siempre fuimos una referencia de la sí, y, y siempre, mucho, en muchos lados nos preguntan brasileños y bueno donde está el Múnich Entonces... Exactamente. Exactamente. bueno, Irene gracias por estar con nosotros un pequeño obsequio le trajimos también Ay, de nuestros auspiciantes no son tan ricas como las tortas y ah, los pasteles veremos, de Múnich, veremos, pero veremos, gracias, pero gracias, hay que probarlo, ¿eh? después hay que probar la picada también bueno, este, muchas gracias por la atención bueno, ya después seguimos hablando más bueno. cosas de Múnich, vamos a un corte, ya volvemos FACI, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita.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 sí investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACID, evolución infinita.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 Bueno, seguimos entonces desde Bar Comedor Múnich. ¿Anduvo recorriendo, no? Sí, la verdad, maravillado por la historia que tiene este lugar. Decía hoy en el bloque inicial que eh, es la primera vez que tengo el privilegio de conocerlo personalmente. Uno a través de los medios siempre regenera una idea, ¿no? Sobre todo escuchando tantos años Caminata Sabatina. Es como reconstruir hoy esa imagen que uno genera a través de la radiodifusión hoy en presencia de un montón de imágenes sí lo decía recién la, la dueña eh, hoy la tecnología ha cambiado un poco el eje de la cuestión pero todas estas imágenes uno las mira con detenimiento y recrea cada foto tiene su historia acá seguramente momentos únicos Barolaki, eh, grandes artistas foto, oh, los artistas acá viene la cerveza bueno esto es un dato eh, de color esto importante. Esto es ver, importante. ¿Qué cerveza eh? tenemos, amigo, acá? ¿Qué es esto? Una bison, una rubia de trigo con aromas a banana, clavo de olor y vainilla. Es una rubia de trigo suave. Esta tiene banana? Tiene un aroma. Y, esto. y eh, Las dos son. La predilecta del público, vamos a decirlo así. Eh. Usted que está en contacto directo con el cliente. ¿Qué es lo que más pide Llegando a Múnich. Lo que más piden son las entraditas. Pueden pedir eh, el piroc que es una empanada alemana de eh, carne picada de cerdo con repollo y esa más es clásica ya esa es clásica después tiene la bandeja munich que es una bandeja abundante que trae pollo, cerdo, asado con papel y batata que es para una persona y después está la bandeja alemana que trae lomo de cerdo, panceta chucrut, salchichas grillé y papas alemanas Moreira siente porque <risa> ya es cliente, él ya conoce y la gente que está también mire, nos pide que hagamos un brindis, Moreira Vamos a hacer Mami. un brindis por la amistad, por, por la Moniz, prensa, porque hoy y, estamos en un lugar y épico. Y por los caminatos que están transmitiendo ahí afuera también. Por eso sugería lo de la amistad, porque eh, hoy estar en el mismo espacio trabajando eh, en sincronía, gracias, eh, muchas claro, gracias, con la noche de los caminatos, para nosotros eh, un sueño cumplido, porque hemos estado en distintas circunstancias. Me hace falta Dafar acá, no sé por qué Dafar se levantó, tenía que ir al baño, ¿qué le pasó? No, no pensé que venía el venga dafar venga porque eh, lo necesitamos acá vamos a hacer esto nos va a retar el señor productor pero bueno esto es en vivo eh, charlábamos recién con moreira te estaba escuchando atentamente no que sí. para nosotros en lo personal un sueño cumplido estar trabajando en sincronía con eh, en este caso la noche de los caminatos han ido a visitar han censado el quincho de moreira también una oportunidad han dejado el sello característico no un sticker que claro. dejaron esa noche un sticker el sticker del censo como tiene que ser eh, es así este quincho está está censado dice. Mirá vos. No es un dato menor. ¿Quién pudiera? ¿No vio la cantidad de calcomunías que hay acá en Múnich? Múnich está censado, está censado. Una cantidad de, Aparecen de los, los caminatos. registros inclusive de, de, de, de, del INDEC, ¿no? Ya Múnich está registrado como censado en más de una ocasión. <risa> ¿Usted tiene ese privilegio todavía no No, no, no no, no, no, no, no. no, digo, eh, que el otro día estuvieron en Mayadande también. Sí. Eh, los muchachos. Eh? Y hasta bien tarde que estuvieron, ¿eh? Pero, ah, ya sé a lo que se refiere usted. Nosotros anduvimos por ahí también. Sí, señor, eh, pero tuvimos después. En la sociedad rural. Exactamente, más tranquilo. Pero nosotros hicimos algo más, más light. Exactamente. Entonces uh -huh. fue, Pero pasa que por ahí ellos a lo mejor eh, desarrollaron alguna temática que nosotros hasta el momento no. Exactamente. No? Antes de medianoche estábamos en nuestras casas. Exacto. Eh. Mire quién llega ahí. Eh, la verdad que esto es eh, un verdadero privilegio, no solamente para la señal amiga de Micrófono Digital, Punto TV y la gama de medios que eh, emiten esta señal, sino lo personal. Tener la presencia de, de, del señor eh, Santiago Miguel Rinaldi en la mesa es un, la verdad que una alegría inmensa. Reciba usted. Uno más, uno más de todos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les va? ¿Hoy? ¿Hoy Bien, En concordancia Bienvenidos, Bienvenidos a esta zona. Estamos en el departamento Diamante. Ahí. Este, el Quincho está en el departamento de Amante, acá en este lugar emblemático, histórico, que es este, Múnich, bueno, como ustedes ya han contado. Uh -huh. Así que, al contrario, muchas gracias por venir hasta esta zona para difundir este lugar. Eh, estamos esperando que venga el organizador de la Tractor Fest, que mañana comienza, para que lo cuenten. Y, y bueno, y, y por fin podemos concretar lo que con Sergio Dante Moreira decíamos, a ver, qué jueves nos podemos encontrar. Nosotros estamos haciendo los caminatos por radio y ustedes están haciendo desde el Quincho. Santiago, para vos esto es prácticamente tu casa. Sí, sí, desde hace muchos años. Hoy les contaba que cuando volvió la democracia, en aquel mes de diciembre del 83, se hizo una cena aquí en la puerta, bastante larga la mesa, vecinos de aquí, de las aldeas de la zona, este, celebraron de esa manera y a mí me convocaron para bueno, conducir esa velada, presentar algunas orquestas y demás y bueno muy amigo de la familia Hein, mi familia, la, las dos familias muy amigas además con Caminata siempre venimos aquí a contar historias, a, a contar, bueno, eh, anécdotas y, y, y apoyarlos en un esfuerzo muy grande familiar mm. que es este emprendimiento que ya lleva 52 años este, y es conocido por todos lados mm. donde uno va este, mm. cómo es ahí para el lado de Diamante, si no se acuerdan el nombre de la aldea brasilera pero sí ¿Dónde está, claro eso hablábamos recién con la dueña no se da la particularidad que el local es más conocida que la propia localidad ah sí por supuesto sí, mm. sí sí sí sí esto superó inclusive a la zona de mm -hmm. este, la zona y y a, y a la provincia, así que bueno, este, hay otros una... protagonistas también que tienen Ya van a pasar, seguramente, para, para sí, contar. pero déjame hacerte una, una sí. consulta, porque es. Después sí vamos a entrar de lleno en lo que es el contexto general, pero una entrevista al entrevistador es algo atípico. 39 años de aquella almuerzo o cena en el 83, almuerzo. No, no, no, era una cena. Una Pero cena. El festejo de la democracia acá en la puerta fue, fue una cena. Con lo cual estamos subrayando que hay un éxito rotundo. ¿Cuál es el secreto de Múnich? El servicio, amabilidad, comida abundante, comida casera, este, mezclar la comida es decir tradicional criolla de parrilla con la comida alemana. Eh, son muy celosos en mantener eso. Ya va a venir Ezequiel que tiene eh, un emprendimiento, eh, es hijo de, de Irene y de Eduardo. Él tiene su fábrica de cerveza mm -hmm. alemana premiada hace poquito a nivel nacional y él hasta, no sé cómo andará vestido, pero anda vestido como, como un alemán siempre. Y está preparándose porque es un personaje del Atractor Face que va con su chopera alemana a bueno, vender y comparte con la gente el chop que que él elabora acá en esta aldea, no aquí en Múnich, la fábrica está a pocas cuadras de uh -huh. este lugar. Este, y hay muchas cosas para contar, así que bueno, los dejo con, con, lo, con los amigos. Vamos a seguir están, seguramente desandando. José Gareis, uh -huh. que es un colega también de muchos años de, de, de, del programa de los alemanes del Borja sí, de 2014, señor. que cumple las funciones de, de, de, de relacionista de la casa y de la aldea toda la historia de la aldea y el turismo que está vinculado a la municipalidad, seguro que tiene muchas cosas importantes para contar. La pausa, ya veremos. Vamos a la pausa.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 FACIT, investigación y desarrollo argentino, dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita. Bueno, seguimos desde Bar eh, Múnich. Así, así transmiten los caminatos, mirá, en vivo. No Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos por televisión, ahora estamos por streaming. Eh, desde El Quincho, el programa tradicional impuesto, los jueves a la noche, por Facebook. Este, hoy está aquí también en Múnich, en Aldea Brasilera, para eh, reflejar lo que es este lugar, para invitarlos a ustedes. Eh, como bueno, es televisión, eh, pueden mostrar lo que es este pintoresco, simpático y alegre eh, salón de planta baja, pero también está el otro este, en primer piso, Bar y Comedor Múnich, aquí en Aldea Brasilera. Y ellos están mostrando cómo hacemos. Eh, los caminatos Y bueno, estamos es, es la noche de censar bares Hoy este Entonces, bueno, mandale un saludo a los televidentes eh, Tommy a, a los amigos ¿A dónde llegan ustedes? Al mundo entero Bueno, a todos los acreedores A, a todos los ¡Al ramblón llega más no va a otro lado! ¡Para <risa> afuera! afuera no sale el programa este! Pero es medio chilaco es cortito, ¿eh? A mí me gusta el switcher. El switcher en cualquier momento agarra un pedo, salnoso el switcher ese. Bueno, no, fuera de broma, fuera de broma. Este, No, no tengo ni idea dónde miércoles llega esto, pero saludo a todos, los, a todos los gatos que están mirando. Gracias por acompañarnos. No, la verdad que es un esfuerzo unido de colegas de Asencan, de María Grande y de la ciudad de Viale que todos los jueves se trasladan en el ámbito del departamento Paraná. Creo que Sergio Dante Moreira, al departamento Diamante, a la zona de las aldeas, nunca ha llegado el quincho. No, esta es la primera vez. Esta es la primera, la vez. primera vez. La primera vez. Bueno, ojalá que no sea la única. Yo propongo que le cambien el nombre, loco. Ya basta del quincho. Ponerle Silvio Soldán. <risa> o oh, Fernando. <risa> <No>. <risa> bueno. Eh, ¿Qué es lo que tenés allí en la música para compartir con nuestros oyentes? Ustedes también, espérate que todavía mirá, hace no sé cuántos meses que lo estoy anunciando, pero es 34-34-68-94-68. Vos también que estás mirando desde el Quincho. Podés pedir un tema y te lo compartimos a través de FM Esperanza de Viale, de FM Estación Plus de Crespo, de FM Litoral de Paraná, de FM Campo y Ciudad de Villaguay, las radios que nombramos recién, Estación Distinta de Hernández, Activa de Seguí, o eh, Radio Streaming Paraná Online. Adelante con la música, Fabián, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenés vos, mejor dicho?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 Bueno, seguimos desde Bar Comedor Múnich y realmente eh, un lugar hermoso para venir a disfrutar y también para venir a disfrutar este fin de semana que es la Tractor Fest. Exactamente, eh, acá muy cerquita, ¿no? Esta zona realmente que está muy linda, ¿eh? esta zona que ha crecido enormemente porque, a ver... Eh, el ingreso a la localidad, la avenida que recorre, que no hace mucho tiempo fue eh, repavimentada por la gente de Vialidad, como al igual muchos accesos ¿no? de, de la zona. Esta zona que ha quedado tan, tan linda, ¿no? ya el departamento de diamante, como decía Santiago, pero saliendo de Paraná, de, de Oro Verde, ya la salida de Paraná hacia el sur, eh, bueno en, en obra por un lado, pero también eh, dándole un, un color eh, muy particular a... A, a una parte de nuestra provincia eh, plena en producción ¿eh? hace no mucho tiempo atrás estuvimos en, eh, allí con el amigo Schoenfeld y él nos contaba ¿no? de eh, la producción eh, que hay en la zona y está muy próximo a instalarse también un nuevo frigorífico en la localidad, así que realmente eh, a pleno todo lo que lo que se vive y que se disfruta. ¿no? Es decir que la producción también acompaña ¿no? a este desarrollo turístico, a esta industria sin humo que eh, genera tantas fuentes de trabajo como emprendimiento, como emprendimiento ¿no? que eh, genera tantas fuentes de, de, de empleo. Hoy eh, también aclarar de la cercanía que tiene con la capital provincial en un lugar estratégico del corredor, donde eh, localidades cercanas, ¿no? también del departamento de para campaña, como Crespo, hacen lo suyo. Estamos en eh, un lugar privilegiado, no solamente por la proximidad costera, sino también en esto que logísticamente es importante estar a minutos de la capital provincial. Por sí, por supuesto. Y decimos de un corredor realmente importante, de una zona de aldeas y demás, eh, desde que se ha hecho... Eh, eh, digamos, el, el círculo de las aldeas y bueno, realmente está, está, está realmente muy bien, ¿no? Bueno, ya estamos eh, ahora sí en, en condición de eh, recibir a quién es el... Artesano, Vamos a ver cómo lo denominamos, cómo se denomina él Quién nos deleitó, bueno nosotros ya nos deleitamos eh, con eh, tu cerveza artesanal Buenas noches, bienvenido, Buenas noches. primero muchísimas gracias La verdad que una exquisitez la que acabamos de disfrutar eh, Junto a Rubén Dafar, eh, Sergio Dante Moreira Que eh, nos acercaron recién eh, ¿Cómo nace esta eh, motivación por la cerveza artesanal? Y ya es una larga historia eh fines de los años 90 eh, pasaron unos cerveceros por aquí, eh, perdón, unos motoqueros que a la vez eran cerveceros y me dicen cómo es, un, es una aldea de descendientes de alemanes y no hay una fábrica de cerveza. Me quedó eso picando, se ve, porque bueno, luego en el año 2002 comencé a estudiar bioingeniería en oro verde y di pie Dentro del laboratorio de biología di el ciclo de la sacarmisa servicial, que, es que es la levadura de cerveza. Y sumado a eso, eh, en casi todas las casas acá hacían, hacían cerveza para consumo personal. Te interrumpo, mucho entonces el motoquero estaba, no es cierto, como una colonia con orígenes y claro. descendencia alemana... No tenía, en este caso quizás lo, lo, lo consultaba como un servicio al turista. Y me quedó otra inquietud. ¿Este motoquero habrá estado vinculado con el motoencuentro de diamante? Claro, venía venían el motoencuentro de diamante. Eh, bueno, volviendo a lo que le decía, sí. que antes casi todas sus, las familias tenían su cerveza, pero era para consumo personal. Es una cerveza que se llama Quas, es una cerveza de bajo contenido alcohólico y un gran poder nutritivo. Que normalmente la usaban cuando iban a trabajar al campo para refrescarse y a la vez servía de alimento. Eh, mi abuelo no era la excepción, también elaboraba cuas. Había encontrado yo algunas recetas que, si bien, o sea, no eran muy precisas porque era un puñado de una cosa, una cucharada de otra cosa, no era nada pesado, entonces. Uno puede tener una orientación, pero no sacar una receta perfecta, ¿no? ¿Y, y probaste reproducir alguna de esas recetas claro, a, comenzé, a modo artesanal así? Comencé haciendo esas recetas eh, a mi manera y bueno, con un poco de, de conocimiento de manejo de levaduras y me reenganché y luego empecé a hacer otros estilos de cerveza, me, me interioricé bastante los estilos de cerveza de trigo, no hay mucha gente que elabore cervezas no. de trigo. En esa época en general no había mucha gente que, que labore cerveza porque corría el año 2002 cuando comencé a hacer cerveza, ya va a ser 20 años, ahora en noviembre, no era algo muy común y me mantuve como jovista eh, por seis años. Mis amigos, los que fueron usados de conejillo de Indias, al igual que sí, mi les familia, dar un saludo, que porque... seguramente no van a estar viendo algunos. Sí. ¿Eh? Tengo varios amigos. Y ¿Siguen por todo siendo este, conejillos de indias ahora ya con otra? No, ahora tienen que pagar. No, <risa> mentira. No. <risa> eh, no, en realidad eh, siguen probando el producto. Eh, yo, me encanta compartir lo que hago. E incluso a veces soy demasiado generoso según eh, algunos amigos. que... En los eventos suelo regalar bastante cerveza y me dicen, no, somos tus amigos, queremos colaborar con vos. Eso está buenísimo. Eh, Contestame esto. Más allá del de, eh, jovismo inicial esos primeros 5 o 6 años, ¿qué te motivó? Dos preguntas en una. ¿Qué te motivó a incursionar con la cerveza de trigo? Y otra cuestión, la cerveza, más allá del proceso artesanal, tiene que ver con la vista Exactamente. Es que todo lo que sea compartido es más rico, creo yo. Y... Compartido es más rico. Y tomarse una cerveza solo está bueno, pero si la compartís con alguien, creo que está el doble de bueno. Así que creo en eso. Creo... ¿Qué, nivel de, ¿Qué nivel de producción tenés hoy? Y Más o menos unos 4.000 litros mensuales. Es un volumen muy pequeño. Uh -huh. Pero bueno, siempre pensando pensando en crecer. No es algo que esté muy fácil. Uh -huh. eh, ya que bueno me gusta hacer la, las cosas de, de ciertas maneras. Eh, me gusta trabajar... Todo con acero inoxidable, en otras épocas eh, usaba lo que tenía, usaba ollas hogareñas y fermentaba en recipientes de vidrio de 20 litros. Pero bueno, uno va se va, perfeccionando. va se va perfeccionando, nunca utilicé fermentadores de plástico que son muchísimo más accesibles, pero como que no no confío, yo creo que el, que el, el metal es mucho más noble que, que, que el plástico y bueno, siempre fui, una vez que pude tener mi. Mi equipito de producción profesional eh, fue el mejor que pude adquirir y siempre que quiero crecer eh, lo, lo hago con, con herramientas de calidad, entonces son costosas, bueno, pero escuchándote con atención tu testimonio, eh, me surge una inquietud, sos más exigente como productor artesanal o como consumidor, porque eso de no utilizar fermentadores plásticos Quizás económicamente tenga su lógica. Ahora, creo que el consumidor te lleva también, y quizás también el emprendedor, a llevar calidad a tus productos. Sí, yo confío en eso. O sea, la cerveza de la cerveza artesanal es una... tiene una filosofía, de, para mí, cualitativa y no cuantitativa. Por más que... que sí me gusta tomar a veces en cantidad, sobre todo cuando estoy con mis amigos, pero me parece que va por otro lado, no es solo tomar por tomar, tomar por embregarse, sino tomar un producto de calidad que tenga ciertas cuestiones organolépticas como el aroma, el sabor, el cuerpo, que, que sobresalgan, que sean cosas que, que se destaquen y a la vez que no te haga mal, porque siempre sucedía con las cervezas que tomabas en cantidad y al otro día te dolía la cabeza y eso, y eso es parte del proceso, un proceso tan cuidado, acelerado y entonces el tema de la cerveza artesanal pasa para mí y para muchos de mis compañeros por una cuestión de, de calidad y somos obsesivos muy obsesivos con, con el producto eh, la verdad es que dentro del ambiente cervecero se da una gran camaradería, que eso no, no sé si sucede en, en, otros otro, en otros rubros lo juntamos una vez al mes se hace la peña de cerveceros de, de Entre Ríos Hubo un tiempo que no nos juntábamos por el tema de la pandemia, pandemia. y de esas cosas, pero bueno, ahora está resurgiendo. Entonces compartimos nuestros productos y hablamos al respecto de cómo está parado cada uno aparte se hacen cursos eh, esporádicamente de, de análisis organoléptico para uno estar como afilado a la hora sí, de, de probar el producto como el sommelier con el vino claro, es, es una suerte ahora de, de bien, eh, esa exigencia la trasladas también a los productos la materia prima, me imagino, el lúpulo ¿Cómo sí. hacemos para conseguir lúpulo hoy precio dólar y se compra igual No es, te termina no siendo muy rentable eh, las birras lúculadas. Mis birras luculadas tienen mucho lúpulo y por ahí no puedo marcar lo que deberían valer porque sí. eh, es, es muy costoso producirlas. Es un ingrediente pero, caro. Sí, bastante caro. Hay no sé lúpulos que rondan los 10 mil, 12 .000, 15 .000 pesos el kilo. Entonces eh, a la hora de ocupar bastante volumen es una inversión inicial grande y a la vez trasladado por gramos a litros. Eh, es levanta mucho el, el costo de los 4.000 litros que se producen eh, de cuántas variedades y más o menos tenemos 8 o 9 variedades. No todas las tenemos en cartelera, sino que tenemos muchas que son rotativas o alguna otra que hacemos una vez al año o por temporada, hacemos un par de veces. Eh, pero normalmente tenemos cuatro estilos: eh, siempre que es país, una cerveza rubia de trigo una cerveza de bajo amargor, con aromas frutados y especiados. Eh, todos los aromas y sabores generalmente se deben a, a la levadura que se utiliza, que es una levadura especial. Eh, hacemos Tunkelbysen, que es una cerveza oscura de, de trigo, vendría a ser una cerveza roja, como le dicen, que mantiene características parecidas a, a la Weiss que nombré con anterioridad, pero sumado a eso tiene un perfil un tantito tostado, acaramelado, que está dado por maltas caramelos que son maltas tostadas mojadas entonces dentro del grano se genera caramelo y luego le transfiere el color el sabor y el aroma a la cerveza hacemos una que se llama Hoppe Maize que vendría a ser una suerte de ipa de trigo pero utilizamos levaduras tipo weiss esa levadura que hablé con anterioridad también eh, entonces se logra una cerveza muy compleja que suma a los frutales, especiados cítrico de rúpulo con los frutados y especiados de la levadura, la verdad que es muy interesante esa cerveza y a la vez termina siendo como una antítesis de las cervezas de trigo, ya que normalmente ellas no llevan, no llevan cantidad de lúpulo, llevan muy poquito. Te pregunto la última mientras él te entrega este presente, sí, digo, eh, ¿la cerveza se vende toda como cerveza tirada o por ahí... Eh, envasan algo? No, también enlatamos, eh, en menor cantidad, el mayor flujo va a, a barriles, pero bueno, hace unos años que estamos enlatando y encontramos en la lata eh, un elemento para que la cerveza tenga mayor portabilidad y pueda llegar quizás a una pareja que quiere tomar solo dos cervezas uh -huh. y comprar un barril sería demasiado, demasiado producto, ¿no? Antes hacíamos en botellas, tenemos algunos estilos en botellas, pero son los menos normalmente cuando fraccionamos lo hacemos en forma de lata uh -huh. también es algo que se ha puesto un poco costoso por el costo del aluminio uh -huh. está ligado al dólar directamente pero bueno es un, es un envase que es noble eh, no, no le pasa la luz entonces se mantiene bien el producto siempre teniéndolo refrigerado ¿no? porque no pasteurizamos nada no agregamos ningún tipo de conservante así que eh, debe, mantenerse, debe mantenerse refrigerado, pero pues, de esa forma es un envase noble. Eh, primero felicitarte ¿no? por esto que estás desarrollando, como consumidor lo digo, más que como entrevistador en este caso, porque has encontrado un círculo virtuoso Después me gustaría, primero te voy a hacer entrega de este presente, Gentileza del Centro Empleado de Comercio. Nos acompaña el secretario general Miguel Pereira, que eh, sabemos que lo vas a disfrutar vos con tu grupo de amigos, porque sos, nos has demostrado en tu testimonio que sos una persona muy amigable, muy sociable. Pero quiero preguntarte esto para despedirme con la, eh, sin la incertidumbre. Ese círculo virtuoso que has encontrado, Bar y Comedor Múnich. La cerveza artesanal y la Tractor Fest, ¿quién potencia a quién? Creo que es toda una simbiosis, cada uno se nutre del otro. Vamos a ir a lo primero, bueno, Múnich está desde hace muchísimo más tiempo, yo no había nacido siquiera, eh, hace 52 años que está, así que yo tengo 38, se imaginarán que no. cuando inauguraron el bar no estaba... Sí, no, no ni, ni, ni en los planes. Luego, bueno... La cerveza la elaboro desde el año 2002, la comercializo aquí en Múnich desde el año 2008 y la Tractor Fest se realiza desde el año 2013. Igualmente está hecha por un gran amigo mío y de mi familia, que es, es Juanzi, poniéndole todo. Y yo creo que Juanzi siempre nos ha ayudado tanto al Múnich como a la cerveza y nosotros a él también con este proyecto que él tiene siempre apoyando lo que podemos la verdad que se ha hecho, ya se ha hecho muy grande la Tractor Fest y me llena me llena de orgullo porque por suerte no, no nací con envidia, no siento envidia de nada y cuando a alguien le va bien a mí me va un me poco mantenido. mejor es, es, es algo que, que me sucede y sobre todo si es un amigo ¿no? y vamos a estar presente mañana el sábado y el domingo, apoyando como desde el día cero con nuestra cerveza. Eh, la verdad es que, que no podemos faltar. La simbiosis perfecta, una sinergia, no todos se potencian, lo ordenó cronológicamente muy claro, muy bien. Vamos a una breve tanda y volvemos desde aquí, desde Múnich, aldea brasilera. FACI, Investigación y Desarrollo Argentino, dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, Evolución. Bueno, eh, estamos cerrando desde el Quincho, aquí en Bar y Comedor Múnich. Eh, Irene, muchas gracias. Gracias, a ustedes. gracias por todo. No, gracias a ustedes por venir, por tenernos en cuenta y siempre están invitados. Cuando quiera. Bueno, dígale algo más. Eh, si yo... Por supuesto, más que agradecerle, eh, pedirle a Irene, ¿no? En, en, en su generosidad, en su concordia, la camaradería con la cual nos atendió, pareciera que estamos en nuestra casa. Un mensaje es a esa juventud que está detrás de las redes sociales, que seguramente a partir de este momento van a querer venir a conocer Múnich. ¿Cómo, cómo los despedís? ¿Qué les decís a los jóvenes? Los jóvenes, acá tienen su espacio también, porque es un... nosotros, gracias a Dios, tenemos un espacio para todos. Vienen las familias, viene el grupo de juventud. Vienen los cerveceros y siempre son bien recibidos. Y los jóvenes después son familias y siguen viniendo y agradecemos a eso. Bueno. Y le, explíquenle la acción solidaria. La acción, yo ya se la expliqué. ¿A quién le va a destinar este regalo de leche en polvo? ¿A qué escuela? A la escuela número 9, Brigadier Justo José Durquiza, que ellos tienen comedor. Y es la escuela donde hemos ido todos, por supuesto. Bueno, gracias a la Blanquita por el, el obsequio. Dice. La actividad solidaria siempre presente en nuestro programa. Entonces, un saludo a la, a la Escuela JJ Urquiza, que va a ser beneficiada entonces con esta copa de leche. Gracias, Irene, también por ser parte de esta actividad solidaria. Gracias a ustedes por venir. Siempre están invitados, como ya le dije. Y ha sido un placer para nosotros. Bueno, gracias por todo. Chao, Rubén. Nos encontramos en cualquier momento. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima.